De zona Norte, aquí están los compañeros de, de, de Zona Sur, ellos se van a, a presentar, primero un aplauso al Señor Jesucristo como correspondiente un aplauso a toda la gente del Sur que está en esta pelea decirle que no están tan solo, estamos unidos por la Zona Norte, son los, los mismos ideales, ustedes peleando sus tierras peleando su futuro, por su familia, por sus hijos así que el poder económico y, y el, el galillo grueso aquí que se haga a un lado porque aquí los de mucho peso no pegaron. Aquí el, gobi el gobierno tiene que entender que la gente lo que necesita es su pedazo de tierra para vivir con dignidad. Y por, por la forma que están tratando de darle esto a, a Oscar, que por ahí sabemos a, a O'Nelson, que es algo similar, ustedes vieron el video, eh, de forma ilegal pretenden hacerse de algo que no les, les corresponde. Entonces Para que ustedes se presenten cada uno y den un mensajito corto. Bueno compañeros, mi nombre es también Villalobos, este, soy dirigente campesino. Eh, hemos estado apoyando la, la, la lucha de Changuina ¿verdad? y la consigna que tenemos en este momento es que el gobierno desista de ejecutar el desalojo que tiene previsto para, para este finca Changuina. ¿Por qué razón? Porque se fundamenta este, en un acto que es ilegal primero que nada quien reclama las tierras no es el dueño y lo segundo este, no está facultado para reclamarlas como debería de ser lo otro es que este, es consigna de nosotros que la tierra es del que la trabaja y son los campesinos de Changina los que la están trabajando entonces él, para este, Daniel. Así es. Sí. menos de que no la pasa aquí está Luis Chinchilla este es un compañero que aparece en las imágenes ensangrentado por la Fuerza Pública es que... es voto, eh, Bu no. Buenas es... tardes, mi nombre es Luis Chichilla Mujero Para hacerles... Yo creí que ese golpe no iba a llegar tan eh, ta largo eh, Si fuera, bueno, vuelvo a ponerlo al otro lado porque es más largo ¿eh? Y gracias a Dios que, que bueno la vida no me ha costado porque teníamos miedo En eh, veces se ocasiones que querían tirarlos al río eh, Ahora viendo los videos Vimos que ellos estaban, iban a cumplir un objetivo, ya era el objetivo de hacer los daños, ya donde señalaban, y para llevarse a ese, estábamos bien, teníamos un poco más de coraje, pero gracias a Dios que todavía por el momento, por esta lucha, no se ha cobrado ninguna vida, Sí hay una persona que fue baleada en esta lucha, pero aquí estamos, bueno yo golpeado, gracias a Dios no me ha costado la vida, pero de nuevamente agradecido y agradecido, ya con Dios y con ustedes, que desde el largo, ponen su punito pul de arena, este, yo quisiera, bueno, y no sé, qué hacer para, para agradecerles. ¿Cuál es pero, su nombre, compañero? Pero Montero es, es Chichilla Montero, a para orden, para, para servirles. Montero, muy amables, y aquí Muchas en este bus gracias. va gente representada en toda la zona de Huetar Norte, aquí hay gente de los chiles, de Opala, de Guatuzo. De San Dragón, Ramón. de todos lados, un abrazo, un abrazo de mi apoyando. parte para todos ellos. Por y esos la, lados hemos andado. de andado aquí en la, la zona. Y, y ya que estoy metido en esta lucha y veo que este movimiento es tan grande a nivel nacional y hasta mundial, entonces igual yo porto mi grano de arena y, y seguiré luchando por la misma causa. Muchas gracias, Dios me los bendiga. No se que estamos con ustedes, ah, compañeros. Eh, yo pienso ¿Pulicación? que. Yo pienso que no, no se ocupa ser muy inteligente para ver. Cuando yo vi el video, a mí me daba cólera, porque yo eh, he sido precarista y he sido autoridad. También fui trabajé en, en la Guardia. Y el abuso no se puede tolerar, o no lo debemos tolerar. Debemos unirnos porque ese machismo, aquel señor que está parado en una parte, primeramente, ese montón de policías... Para agarrar a una persona, se agarra de los brazos, no se agarra el cuello, el perpueso, llegando ¿no? a matarlo. Aquel señor que estaba deseando guardar garrote, que le pegó a un señor que ni siquiera estaba. Ah. ¿Ah? Eso no lo podemos tolerar. Y nos vamos a unir, estamos aquí para a, a ese apoyo moral, y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, para que ustedes defiendan lo que es muy de ustedes, el pedacito de tierra. Muy bien, gracias. Gerardo sabe el plomo de, de Sol. Ah, de Sol. De San Carlos, tío. ¿Quién más de los compañeros del, del es el, sol? Es el presidente del Comité de Changuina. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Morales, soy presidente del Comité de Changuina. Este, aquí estamos en la lucha, muy agradecido con todas las personas que forman parte de distintas organizaciones sociales que nos apoyan. Este, hoy tal vez ustedes nos apoyan a nosotros, mañana apoyaremos a otros compañeros que tengan los mismos problemas, porque pienso que todos debemos hacer causa común en esta lucha, que es tenencia de tierra. Porque en este país no solo nosotros vivimos esa problemática, la viven muchas personas. Así que no queda más que darle la bienvenida al sur del país. Este, bienvenido hasta su casa. Y echando para adelante. Muchas gracias. Okay, muy bien. ¿Quién los compañeros del sur? Yo, yo, venga, venga, compañero. Bueno, yo soy Renier Canales Medina. ...soy el presidente del Consejo de Administración de Cotrabosa RL... ...que es la cooperativa que hace el acompañamiento eh, a los compañeros de Changuina... ...pero también hace el acompañamiento a todos los luchadores y recuperadores... ...por la tierra en la zona sur, que son más de siete grupos... ...incluyendo eh, lo que ocurre en los territorios indígenas de Sanitra y Cabalra... ...y en otros eh, lugares de, de nuestra zona sur... Es una lástima que hoy no pudiéramos estar con ustedes allá, sin embargo nombramos a un grupo de compañeros y compañeras para que los atiendan. Nosotros vamos a atender algunas invitaciones en la capital y a reunirnos con miembros de la Asamblea Legislativa de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que mañana van a estar reunidos con director de la RIS, ¿verdad?, Figueres, y con el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, porque le van a pedir cuentas acerca de la actividad represiva realizada o desarrollada por, por sus muchachos eh, en estos días aquí en la zona sur. También tenemos una conferencia de prensa a las 9 de la mañana, mañana. Excelente, muy bueno. Sí, buenas. en el Centro de Amigos para la Paz, convocado por el Comité de Solidaridad, la Comisión Costarricense de Derechos Humanos, que nos acompaña. bueno. Estela Chinchilla, que es de prensa y, de, y fiscal de esa asociación, anda con nosotros, nos ha estado acompañando. Incluso siendo. 100... trabaja Estela? Eh, colaboro. ¿Colabora? No tengo salario. Ok. Sí, no importa. <risa> asociación Costarricense de Derechos Humanos. Excelente, Estela, muy amable. A las seis y media de la mañana, estamos en Canal 13 mañana, por si nos pueden ver en la revista matutina también. Bueno. Sí. Eh, ¿Qué hora? ¿Qué hora? La, a las seis y media de la, de la mañana en la revista matutina con Laura. Y a las 2 estamos con el bloque unitario sindical y social costarricense también, que nos ha venido apoyando, ¿verdad? Aquí estuvo la ANDE, que forma parte de ese bloque. Estuvo un grupo sindical de la seguridad social. Bueno, aquí ha estado, casi todo el movimiento sindical ha venido, ¿verdad? Sí, ellos nos apoyan. Una pregunta, nombre de quién está en esas tierras? Nos gustaría saber. ¿No es Copalca? Así es. Es Copalca. Es Copalca del Sur. Hay una asociación ahí en Copalca, algo, eh, algo, no. algún representante o algo por el estilo. Copalca está disquita, de hecho no tiene ni sede jurídica activa. Eso, de eso sí estoy informado. Exactamente. Entonces, ¿tiene eso la no tiene jurídica? nada. Hace mucho rato, sí. dejaron de estar. ¿Puede querer alguien tratar de negociar directamente con quien se quiera adueñar de esas tierras o, o lo van a hacer ustedes directamente? Ahí sí, ¿Sí? hay no. gángster que andan atrás de esas tierras, claro. claro. Definitivamente, ¿sí? claro. pero por derecho, por ley... Es el indere que tiene que intervenir. Entonces, Exactamente. Que ha venido evitando hacerlo. ¿Qué? ¿Y que pareciera que permitir? le hace el juego a alguien, ¿verdad? Ay, tal vez una pregunta. ¿Cuánto quieren ustedes, digamos, de estar en el RICA? De sí, Que sea el presidente y que responda. Tenemos, este... En Finca Changuina tenemos alrededor de dos años. ¿De dos años? Dos años de estar ¿Sustivos? ahí. Sí, sí hay variedades de, de cultivos. Plato, Por ejemplo, plátano, yuca, plato, yuca este, maíz, de todo. Cuando haya cultivos de más de un año, de más de un año, porque pues, o sea, ustedes presentan un conflicto agrario sí. y ese conflicto no se puede rechazar eh, el, el INDER. Pues ya lo, lo rechazaron. No lo este. puede rechazar, es, no, lo es, sí. Sí. es un rechazable. Sí. Ellos tienen que venir, o sea, tienen que sí. venir sí. a hacer una inspección sí. y donde hayan cultivos que tengan más de un año ya califican como poseedores eh, como poseedores en. en en precario Eso es, claro Lo que pasa es esto Ahí tenemos un presidente ejecutivo Que lamentablemente, ¿verdad? Ricardo es incapaz, Rodríguez. es Ricardo Rodríguez Es de San Carlos Es de San, San Carlos Pendejo eh. De los llamados este, almuerceros Que tienen mucho dinero, por cierto Eso a nosotros nos han dicho Exactamente. Pero no le parten el almuerzo Sí, son ellos? muy. Eh, él ha demostrado tener una enorme incapacidad, no es un incompetente. ¿verdad? No ver. O no sabemos si hay otra cosa detrás de eso. Le hemos dicho que aplique la legislación agraria, que aplique el INDER y entre ellos la ley 2825. Que habla de lo que dice el compañero en el artículo 92 al 131 para regular todos los conflictos de ocupación precaria. Y aunque ustedes no lo crean, la respuesta es sí, para ambos lados. la respuesta del caballero ha sido, es que no se puede, es que no se puede. Vieran qué penoso oír a un a un funcionario de este tipo decir, no se puede, no se puede. Y si sí, es increíble. Pero le hemos incluso mencionado que la constitución política, invocando el interés Social, puede procederse con la expropiación no se puede Hemos dicho que la, la ley de lo resolución lo alterna de conflictos y promoción de la paz social en cualquier estado en que se encuentre un conflicto lo establece la ley y dice no se puede no, no se puede los carritos de motores británicos se podría no, hacer eso ¿verdad? Sí, bueno no sí. olvidemos que oscar echeverría es un es un proveedor de vehículos de lujo en casa presidencial, la sí, administración hechado, Y, varios y en el... esta administración Les cambió un modelo viejo por dos nuevos ¿Verdad? Entonces, imagínense Ustedes el tráfico de influencia Compra de conciencias, regalías Dádivas, que todo eso Hay en juego en estos momentos ¿Verdad? Y contra eso nos estamos enfrentando Realmente eh, Nosotros aquí en la zona sur Amén, de que la zona Es muy rica, ahí estaba Recientemente declarado el el sitio histórico, patrimonio histórico y cultural de la humanidad, el Parque de las Esferas, ¿verdad? Además, recuerden que ahí cerquísima, algunos quieren construir el aeropuerto internacional de la zona sur. Quieren construirse ahí a un lado, en, dentro del cauce del Ternavalama, la gran represa hidroeléctrica que sería la más grande de Centroamérica, ¿verdad? Y sígale, ¿verdad? Entonces es... O sea, se despezuñan los amigos por estar ahí en el centro de ese lugar. Es una zona de gran riqueza, ¿verdad? Está el humedal terra Sierpe, ¿verdad? De los dos grandes ríos que tenemos en la zona sur y el más grande de Costa Rica, que es el terra, el más largo, que es el terra, ¿verdad? Eh, con su humedal de más de 30.000 hectáreas de bosque marino, ¿verdad? Y de, de, de manglar. Entonces, vean ustedes que la lucha es bastante fuerte, ¿verdad? Contra todos esos intereses. Pero bueno... Nosotros consideramos que la solidaridad ayuda a vencer, y si no fuera por el apoyo del pueblo costarricense, realmente no nos habríamos sostenido como nos hemos venido sosteniendo hasta el día de hoy. Creemos que la pelea de estos intereses ya no es contra 100 familias, ni 200 que fueran. Que la pelea de estos intereses es exactamente es contra todo este pueblo, que además se ha desbordado en apoyo y solidaridad, ¿verdad? como en el caso de ustedes que miren desde donde vienen, nosotros valoramos altamente, yo no lo podía creer ¿Qué cuando me dijo Daniel. se recargan a favor de ustedes o no? Bueno, la, prensa, la prensa ha, ha jugado este, un, un papel neutral, verdad? entonces eso nos ha ayudado bastante. Otras veces la, la, la prensa se carga en contra de, de, de las luchas populares. En el caso nuestro, pues sí, sí debemos de reconocer que la prensa pues, se, ha, se ha mantenido al margen, claro, eso, eso se explica en el, en, el hecho, en el hecho de que primero nosotros nos ganamos al pueblo que utiliza las redes sociales. Entonces el mismo pueblo ha estado fiscalizando que la prensa diga lo que está Están callados porque ahora manda esto. Sí, porque ahora son redes sociales. Eso es. Eso es. Entonces, compañeros, bueno, les eh, felicitamos por venir, valoramos altamente el esfuerzo que ustedes hacen de venir de tan lejana zona y tan bella zona, que la conocemos también. Gracias. Y quisiéramos pues que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos vemos y que sirva pues para estrechar nuestros lazos de amistad, de cooperación, de intercambio, eh, y que así como ustedes vienen hoy acá y nosotros en algún momento pudiéramos venir a, allá a encontrarnos con ustedes. Y bienvenidos a nuestra querida zona sur, que es también la zona de ustedes. Esto es Costa Rica, es de ustedes también, ¿verdad? ¿Ustedes tienen alguna página en Facebook donde podamos buscarlos? Otra cosa, cotrabosa. Otra Ya nos busca como cotrabosa y ella aparece. Concha, concha. Cotrabosa, cotrabosa. Cotrabosa. Cooperativa. Ajá. Eso es. Okay. Otra cotrabosa. Cotrabosa. Este venimos representando a siete cantones de la región Huestán Norte por recursos y limitaciones económicas y eso, la gente que viene aquí es la gente que menos puede, como siempre, pero que somos los más, igual que ustedes. Somos los más. Muchos de los que estamos, de los que están aquí vivieron momentos difíciles como los que ustedes están viviendo, Decir, estamos totalmente de acuerdo mientras que el INDER en zona norte gasta recursos metiéndole cable e internet a los, a los asentamientos campesinos a través de la cooperativa que se llama Copelesca, Ajá. para eso tienen plata, para meterles cable e, e, e internet y no, y no para darle tierra a la gente campesina, eso es parte de la desgracia y, y hay que decir a ese pendejo de Ricardo Rodríguez que es san y que, que se los amarre si es que los tiene y que haga valer el derecho porque la gente del sur merece dignidad. Exacto. Él estuvo en la iglesia católica, Ajá. metió esas pendejadas, demuestra que no fue un negocio lo que él tuvo al estar ahí. Se les ha olvidado los principios cristianos. Cuando sí. se montan en la chupeta, se les olvida. Amaraja a tu pueblo como, como a ti mismo. No es que amaraja a los carros británicos, no. <risa> ni, ni a Oscar de Echeverría y, y su chorizo grande con, las, con los poderosos. No, señor. Aquí el pueblo es el pueblo. La gente más humilde está requiriendo dignidad, no garrote señor presidente, no señor Mata no agarrote, entiende la gente no provoquen al pueblo si ustedes provocan aquí, las respuestas estará no? sí. sí. no estarán en el norte, ¿cierto ¿cierto, mentira? no nos escucho nos hemos unido todo Costa Rica ahora, todas las zonas rurales, y acabó esta pendejada aquí manda el pueblo, estamos contra ley cenaza, contra toda esa corrupción contra toda esta mafia política y económica que se le ha olvidado que nosotros somos el pueblo y nosotros somos los que mandamos. Yo pienso que empezamos una lucha en donde estamos organizando la, la, los pobres para pelear contra esa mafia política que sí han estado organizados durante muchos años y nosotros hemos estado desorganizados es lo que tenemos que buscar organización, hermandad. Y a Dios para que nos ayude y les ayude a ustedes en esa lucha que estamos dispuestos a apoyar hoy y, y, y para recalcar este que no como criminales no están tan solos, nosotros también. que ustedes sepan que nosotros estamos con ustedes. Pero estamos a larga distancia. Paso, ¿lo que no? Salgan para ¿Vale? ¿Sí, grabar. Sí? No. Muchas gracias. Sí, no. Kualo, grados, no, Hasta luego. Muchas gracias. Bueno. Buen placer. Hasta mois. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Él le va a decir cómo llegar allá. Okay.